Muy buenas tardes, estoy haciendo este video rápido para dejarles saber que Judicita con su amado Misael Acaban de poner en su Instagram que saldrá del hospital muy pronto Ella dijo de hoy a mañana me dan el alta o no sé qué día me tienen en observación Estoy bien amigas, más estable, más tranquila, lo único, llevo 10 días sin comer I'm